Como no hay bien los trabajadores que este primero de mayo, no lo el gobierno actual. hay gobierno extraordinario, acá acá acá que tomar conciencia, acá acá acá que acá acá acá acá acá gobierno acá este primero de mayo, prohíbe este gobierno acá el primero de mayo porque acá Estaba esta clase trabajadora mayoritaria en el país, es que sale su tiempo de turno a todas trabajadoras, 20 a 0 por todos en la balanza electoral. Por eso el gobierno está ahí de su nivel de demás. El compañeros, el tarea, sin embargo, este gobierno tenemos acostumbrados a dar una decalga ultrabareada. Simultáneamente, con la dos de los actos del primero de mayo, legalizaron algunas centrales sindicales. Hay que decir que el gobierno que teníamos antes, el gobierno de Arias Fraga, hizo lo mucho peor, porque Arias Fraga no era un maíz que tal, no era un maíz que represión. Y e ahora, el peor es que Fraga se presenta ante la opinión pública como centro, como terrorista. Esto que estamos aquí reunidos, compañeros, significa que esto se han entendido el Significa que los furtas de francismo están en retirada. Significa que todos los intentos de furtas de francismo para perturbar los avances de proceso democrático tienen fracasado. Significa... Que la creación de alianza popular, y la presentación de alianza popular a solución, y la campaña electoral de alianza popular indica que a derecha, a derecha no democrática, se repliega a la calle electoral. Ahí, ahí es donde estamos con el perro, o suerte de fibra, compañero. contra la represión tantas veces asumimos a través a José Antonio tantas veces nos manifestamos todo aquello que parecía que no daba sus frutos todo aquello que duró tanto tiempo estamos viviendo ahora resultados hay gente, hay gente que dice que hay muchos partidos que hay una gran a dos meses o menos da selección. Hay que decir que hay una gran verdad en esto. Hay que decir que estamos sufriendo toda herencia a dictadura, que estamos sufriendo herencia a la falta de libertad. Hay, es verdad, una gran cantidad de partidos políticos. Pero si a conclusión tanta, me pregunto él, como para no diferenciar entre los partidos que son democráticos y los partidos que, deben ser democráticos, que no son democráticos, que tenemos que una realidad, no importa diferenciar entre los demócratas de última hora y los demócratas de siempre, los demócratas de los duros. Es la diferencia entre los partidos de izquierda y los partidos que aparentan ser de izquierda. Es la diferencia entre los partidos de trabajadores. diferencia entre los partidos de los trabajadores y los partidos que pagan también de defender los intereses de los trabajadores en no esta clara, que sobre todo es la diferencia entre lo que es la alianza popular lo que no ve Alianza Popular no está clara, la unidad de las fuerzas democráticas la unidad de las fuerzas sobre todos tenemos claro que gracias a la unidad de anticanquista podemos llegar hasta aquí sin embargo cada esta dio, a circunstancias no permitido por menos que el resto diputados no todos en una candidatura única cuidamos que no es difícil de aquellos diputados que logremos por Galicia Y verdaderamente triunfa Galicia, triunfa democracia, triunfo y suicidio con acuerdo previamente en un pacto galero que trae a la Autonomía de Galicia con el primer paso de la nota de su determinación nacional. Pero esta no es toda unidad de que nos necesitamos, que nos queremos. Pero es que hay de decir aquí que a unidades a vivir, que a unidades invitadas a vivir, que a unidades alegadas de vivir, que a unidades a la a vivir, porque nos obliga a realidad, porque sobre todo nos obliga a nosotros todos que sean unidades. los partidos populares arreglamos esa unidad que necesitamos para triunfar. He querido hablar ahora de sectores populares que fueron congenomeados por compañeros que me pertenecen. Refiero a Mascar Toquino, a Mariluero, a Miguel de la tallera. El guerrilla, campesino, hombre de no narra, mujer de la aldea, miembros me olvides que engañar. Que no es verdad, que no da igual votar un partido o votar otro partido. Que lo peor de todo es votar a su dio alcalde, sobre todo su alcalde de Alianza Popular. Todo. hay que votar democracia, hay que votar galicia, hay que votar por partidos auténticamente populares para que se pueda vivir mejor que ahora. El paz, en libertad, es inmigración. ahora, ahora tenemos una nueva arma, tenemos una arma cargada en el futuro O ¡Oh, nuestro compañero, A través de esto, nos creemos que podemos negar a nuestro país, mismo o socialismo Para rematar nos queríamos que a nuestra voz, el de aquí donde vive, se será la mula a Francia, a Alemania, a Inglaterra, a migración, es decir, que Galicia, Galicia no descansará mientras quede todo el emigrantes, que no necesitamos esa autonomía para levantar Galicia, para levantar una industria galega sin terroja, ni nucleares, para levantar